Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992 68 78 A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto.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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía del de medio digital La Voz del Sur y en su programa denominado Escenario. Un programa para conocer las diferentes actividades de todos y cada uno de los seres humanos en este espacio muy especial para compartir el día de hoy. Como todos los días, ya se encuentra nuestro compañero Ramiro Narváez para poder acompañarnos en este diálogo con nuestro invitado, mi estimado Ramiro. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Un abrazo, un abrazo para ti, también nuestro abrazo fraterno, fuerte para todas y todos quienes nos escuchan y nos ven en todo el mundo a través de este su canal digital. Y con mucho gusto vamos eh, de lleno ya a saludar a nuestro invitado especial para este jueves en escenario Rostros que Dejan Rastros. Y el rostro para esta noche es bienvenido de parte de Bolívar Fierro Ordóñez, un eh, catamayense que ha trabajado desde muy pequeño, inclusive ha tenido que emigrar por buscar días mejores, pero no pensando solo en él, ni siquiera en su familia, sino también en la comunidad. Un hombre de un gran corazón que todo esto le ha llevado a impulsar, a realizar lo que es hoy día la Fundación Bolívar Fierro, de la que todos conocemos y cuánto bien está haciendo la comunidad de Catamayo de manera especial. Así que de este tema vamos a hablar, le damos la bienvenida a nuestro amigo Bolívar Fierro, a nuestro escenario. Buenas tardes, señores periodistas, buenas tardes a la ciudad, a todos los ciudadanos catamayenses, lojanos y ecuatorianos. Digo ecuatorianos porque yo vengo desde el exterior, desde Suiza. Es desde Suiza, uno siempre es bonito decir Ecuador. Uh -huh. O él es ecuatoriano. Por eso muchas veces nombro Ecuador cuando a veces, porque a veces soy estoy residente en un país del exterior, extranjero. ¿Y qué se siente estar lejos de la gente que lo vio um, crecer, especialmente de la familia? ¿Cuántos años ha estado por allá? Bueno, desde, desde un principio llevaría creo que como 14 años puede ser, perdón, 15 años puede ser, uh -huh. en totalidad de tiempo. ¿Qué El se Bolívar, siente? Dígame, dígame. ¿Qué se siente, efectivamente, esta separación física? Es muy difícil. La verdad que no es nada bonito estar en otros países. Bueno, en mi caso, como me ha tocado estar a veces en un país, en otro país, en otro país, no solo he estado radicado en un solo país, eh, es un poco confuso, un poco complicado, digamos. Pero es bonito, en especial. Sobre todo es bonito porque se, se, se va conociendo otras culturas, uh -huh. como pueden ser buenas. Sobre todo siempre son buenas, más que nada, sean tele-europeo, del siempre son buenas. ¿Y qué se siente estar lejos de los paisanos, de los amigos...? De mi parte, no es nada bonito. Yo siempre digo, donde mejor estoy, estoy en el Ecuador. Mm -hmm. Estoy en el Ecuador, de hecho, yo siempre vengo al Ecuador. Cuando yo emigré del 2000 al 2010, yo me había venido al Ecuador, yo pienso que había venido unas seis veces. Mm -hmm. Y ahora que, estoy, que volví a emigrar de, de 2016 hasta 2021, de hoy en día, en cuatro países que he estado, yo creo que sí he viajado como seis veces igualmente. En poco tiempo, digamos. Bueno, y en todos esos viajes, en todos esos momentos, usted recogiendo vivencias, aprendiendo, haciendo, recogiendo experiencias. Y hablemos de lo que es la Fundación Bolívar Fierro, que es el tema central de esta entrevista, eh, mi estimado Bolívar. Usted es el promotor, el fundador en sí de, de esta importantísima organización aquí en Catamayo, Háblenos, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó esta idea? La verdad que siempre cuando me entrevistan, siempre cuando preguntan cuándo empezó y cómo empezó, es un poco confuso. No se contesta de una sola palabra. O sea, como yo siempre digo, me toca dar la vuelta, me toca recorrer por acá para llegar al frente de uno. A raíz de que mi mamita estuvo enferma, vamos a decir que estuvo enferma como seis meses, los últimos seis meses. Llevaba un año, digamos, en realidad. Pero los últimos seis, los últimos seis meses la llevó como a la cama, digamos. Uno desde el exterior a veces como que se deja llevar es verdad, es mentira, la mamá de uno. Entonces eso es lo que a mí me hace decir confuso. Y claro... Y en verdad los hay faltando, creo que yo vine, eso fue en agosto, yo vine en, en febrero a visitar del exterior de, de Suiza. Y sí estaba bien malita mi mamita, en verdad. Pero a veces como los médicos dicen, no, no, si sí se cura, si sí se cura. La curamos, la curamos. Yo por eso siempre digo, es uno de los refranes de Bolívar Fierro. El que estudió en medicina, él es como el abogado de leyes. Ganamos el juicio. Ganamos Don fierro porque ganamos el juicio. Total, el juicio se perdió. ¿Qué hace el abogado? Cobra su plata. Cobra sus honorarios. El doctor de medicina es lo mismo. La curamos porque la curamos. Sí se va a curar. Me fui como en febrero. Estaba bien maleta, es verdad. Y eso a la época del... Llegó, digamos, faltando unos tres días. Como el 2000... Perdón, que el 2 de agosto yo viajé al Ecuador. Por mi mamita que hay mis hermanas... Me Nos venían diciendo que ya mi mamita no le va a faltar mucho tiempo. Yo creo que se nos va a ir. Me tocó hacer viaje. Y vine. Y en verdad, yo la llevé igual, me traíamos a Loja para acá, para allá. En tres días se nos fue mi mamita. Se fue bien, bien, bien flaquita, bien flaquita. A veces eso es triste, o sea, es tristoso. Uh -huh. Pero a veces esa misma tristeza se puede debilitar. O fortalecer debilito, también al mismo tiempo. Me debilitó, pero me alimentó de fuerzas, me alimentó de proyectos. Uh -huh. Donde que uno aprende a valorar a tus padres. Entonces, descubres algo, digamos. Sobre todo yo, he descubierto algo. Algo muy grande. Algo muy gigante. Donde que tú descubriste que por medio de una enfermedad, una a veces cree que sí se va a curar una persona. Uh -huh. Y lamentablemente, pues, por más gasto de dinero que haya por medio, cuando se nos va, se nos va. Somos los hijos, somos poquitos que descubrimos ese tipo de, de análisis uh -huh. de que es una madre. Cuando se nos está yendo, ya se nos fue. Yo me acuerdo cuando estuve en Suiza, le dije a mi, a mi mujer, incluso si yo me voy, si me voy. Y si mi mamita se nos va, porque creo que se nos va a ir mismo. Le hago a mi mamita una despida. Como tiene que ser, como Dios manda. En honor, uno como hijo, a sus padres. A sus padres porque es la última vez que se nos va. No la vas a volver más. Es el único día que te vas a meter la mano al bolsillo. Yo hoy parece que me impulsé. O sea, de lo cual soy orgulloso y contento que mi mamita de ella mismo me está dando toda la sabiduría del mundo por medio de su almita y por eso uh -huh. me estoy proyectando en estos proyectos. Y precisamente, entonces, Bolívar, entonces... ¿eso fue lo que, ese motivo, esa vivencia fue lo que usted le llevó a dar ese paso que quizá, quizá fue difícil, fue misterioso, desconocido, eh, ponerse a, a levantar una fundación de tal magnitud. Pero ese fue el motivo, ¿no? Lo de su mami. El 100%. Cien cien. Cien cien. Y entonces empezó cuando, eh, empezó a comentarle este, este proyecto, ¿a quién? ¿Quiénes lo apoyaron? Cuando empecé la primera vez, que ahí nos apoyó mismo en la, en la novena, de que empezamos en sí, la novena, la licenciada Irma San Martín. Yo vi muy clarito cuando ella explicaba una novena, cómo se lo toma esa persona en serio, los que estamos acompañando, los hijos, cómo lo tomamos en serio. Quedé ahí con ella, de ahí para adelante quedé con ella, de que había, o sea... Me fueron escuchando, se fueron o sea, se metieron también mucho en mí. Yo me lo tomé muy en serio una novena. Y la verdad que es, es muy confuso meterse en una novena muy en serio. Uh -huh. Justo ahí ya había comentarios que había una señora que estaba enfermita. Y me acordaba de mi mamá, que está en la cama. Y me acordaba de mi mamá. Bueno, me quedé con eso. Y luego justo la señora dijo, Don Bolívar, mi mamita también, mi hermana está así. Bueno, yo no dije nada. Yo quedé nomás escuchando, así, así. Y quedé con la licenciada Irma, le digo, licenciada Irma, y yo le veo, ¿qué le parece si yo me quedo con su número de teléfono? Porque quiero participar en ayudando, haciendo unas pequeñas donaciones. Yo estoy yo estoy en posibilidades de ayudar. Y sí, me dio el número de teléfono. Y creo que al mes por ahí me comuniqué con ella, le dije, licenciada Irma, quiero que me haga participar en algún enfermo que haga para echarle una manita. La primera vez invertí 50 dólares en efectivo y 50 dólares... A ver, perdón, 50 dólares en efectivo. Y yo mismo preparé, digamos, para hacer el café. La... O sea, a mí invitamos una tacita mm -hmm. de café como lo típico, digamos, por decirlo así. Un sándwich mixto, me parece que fue en ese tiempito. Queso con jamón. Fue... Yeah. Eso corría por mi cuenta. Ahí empecé la primera vez. Al mes lo que mi mamita partió. Mm -hmm. Y así fuimos colaborando poquito a poquito. Estábamos fue en el, el... terreno de la esperanza primerito. Mm, ya, ese fue el primer enganche, el primer paso y que seguramente le despertó el mayor interés para seguir haciendo inclusive más grande este proyecto. Eh, mi estimado, vamos rápidamente a una pequeña pausita y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema muy, pero muy bonito, muy motivador. Volvemos enseguida.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 Chicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Estamos de regreso, muchas gracias amigos y amigas. Seguimos acá en el diálogo con eh, Don Bolívar Fierro. Él es el presidente de la Fundación. Bolívar Fierro en nuestra ciudad de Catamayo y por ende vamos a seguir dialogando, conociendo eh, cómo se dio inicio a este gran proyecto solidario y que está ayudando a la mayoría de familias acá en nuestra ciudad de Catamayo. Vamos a darle el paso a nuestro compañero Ramiro Narváez para seguir dialogando con nuestro invitado antes que nada, también agradecemos a quienes están escribiendo, dejando sus mensajes, levantando la manito. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes también son parte de este proyecto que nace aquí en Catamayo. Bueno, eh, nos contaba Bolívar Bolívar Fierro su momento difícil, doloroso, pero que sin duda este fue el arranque, la patadita, como se dice, para impulsarlo a brotar, a dejar fluir lo que hay en su corazón, que es el tema de la solidaridad, el hacer obra de caridad el hacer el servicio social y ahora pues con la fundación. Cuéntenos, Bolívar, eh, ¿cómo está establecida esta organización? Eh, ¿Cuánta gente está atrás de esto? Eh, ¿Están ya en el tema legal, en el tema jurídico? ¿Cómo está esta situación? Eh, los estatutos los tenemos jurídicos. Estamos sacando el RUT para llevar una contabilidad como tiene que ser justamente ayer sí, ayer eh, uno yo tengo tengo unos abogados que están trabajando conmigo, que ya uh -huh. me conocen tempitos conmigo. Tengo también recomendaciones grandes, dando gracias a Dios. Y ayer salió la conversa porque ellos no sabían de esta fundación. Sí, bueno, uno de ellos era los que me tramitó los los los estatutos, digamos. Ajá. Uh -huh. Y ayer, pues, conversando entre una cosa con otra, sí. Justo fue ayer mismo en especial. Perdón, no es ayer miércoles, es el martes. El martes estuve en loco, porque ayer estuvimos con, la, con las entregas de kit de alimentos. Sí. Mm. Y... Me dicen no fierro don Bolívar. Nosotros lo apreciamos mucho. ¿Qué le parece si nosotros... tenemos personas... En conocimiento. De fundaciones. Profesionales. Pues a mirar. Analicé, analicé, analicé. Dije sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces. Contraté a dos personas profesionales. En fundaciones. Porque es la idea. Uh -huh. Justamente hoy. Tuvimos una, una reunión. Vine yo con, mi, con ellos mismos. Desde Loja. A la, la sede. Y les ponen conocimiento a todo el equipo, a todo el personal, todos los que nos vienen colaborando, sobre todo de la directiva, miembros de la fundación, les ponen conocimiento de los que la fundación va a estar en manos de profesionales de fundaciones. ¿Por qué es eso? Porque a veces la, la fundación, o sea, fue de un rato a otro, o sea, creció mucho, hasta yo me sorprendo. O sea, alguien se pregunta, alguien se contesta, alguien se pregunta, alguien se uh -huh. contesta. Yo también uh -huh. me pregunto, yo también te contesto. Es un emprendimiento que es muy difícil, pero para alguien de vuelta es muy fácil. Uh -huh. Alguien, a algún profesional, me queda muy grande. Yo, como emprendedor, me quedo pequeño. O sea, súper bien. Ok. Entonces, estamos en lo, en lo, en lo de root y toda la contabilidad y libro de, de contabilidad y cositas de eso estamos haciendo. ¿Para uh -huh. qué? Para proyectarnos en los proyectos que se nos, se nos vienen, que hay que presentar lo, lo que vamos a hacer, por decirlo así. Esto a, fin de, esto a fin de conseguir que la fundación esté pues ya con todo lo legal para eh, servir de una forma más, eh, qué sé yo, más amplia. ¿Y qué es lo que respecto a la gente, o sea, quisiéramos saber, porque no es solamente Bolívar el que está ahí como, como líder, pero hay un personal detrás de, de, de Bolívar que está apoyando la fundación. Eh, ¿Quiénes son esas personas, Bolívar? Están, estamos más o menos, me parece, como 10 personas. Está la señora Judía Escalera, está la Alexita Salazar, con Pedro Jiménez, la señora María Calva, Marisa Montoya, Pablito uh -huh. Motoche, uh -huh. Jorge Luis Calva, Marcos Álvarez, Gladys Lalangui, de hecho de lo cual estoy contento con este chico, con de periodista, mío Rojas, fue uno de ellos que me está saliendo a la luz, lo de la fundación. Bueno, y toda esta gente está también con ese compromiso, también con ese deseo de poder aportar desde su punto, desde lo que conoce, desde lo que puede también, para que esta fundación pues vaya creciendo y sabemos de que las necesidades son muchísimas, muchísimas, y necesitamos quizá el apoyo a las manos, no solo de, de los que están dentro de la fundación, sino de los que estamos también afuera, ¿no?, Sí, así mismo es de, de las personas que están que están adentro, que están afuera, todos prácticamente son son, son personas que nos vienen colaborando, a, mismo a veces las, nos hacen por ahí una llamadita, uh -huh. se con deja un mensaje en el en el, en el, en el Face, uh -huh. se comunica de pronto con con la señora Judí, con Alexita, con Elmi Rojas. ¿Y qué ah, es lo sí, que con... ¿qué es lo que la fundación más recibe? ¿Dinero? ¿Víveres? ¿Qué es lo que más les llega, les ofrece? A la fundación. Uh -huh. Las colaboraciones que llega a la fundación. Eso quisiera yo, que me llegue un dólar. Y no me llega ni un dólar. Eso se llama, eso se llama emprendimiento sin que tú, tú cojas el otro día un dólar, ni 10 dólares, ni 20 dólares, ni 100 dólares, ni 200 dólares. Muchas veces, les toca, muchas veces les toca poner de su propio bolsillo, quizá. Yo soy el actor principal, el de la plata, el que pone, el que regala la plata, es Bolívar Fierro. Y mi esposa, Lucy La, Lucy la Hiedra, y mi hijo Marlon, Alexander Fierro. De hecho, mi hijo también aporta, el Michael, tiene 12 añitos, Michael. Él en, en Sivisa, por cada hijo, nosotros nos dan 300 francos mensuales por cada hijo. Mm. Y mi hijo del pequeño también motiva a ayudar a la gente de aquí, de, de, de Catamayo. Porque a él le gusta Catamayo. No conoce mucho a Catamayo, pero en lo poco que estaba le recuerda a mi, abuel, mi mam, o sea, a la abuelita, a mi mamita. Le mm -hmm. recuerda a él, mi hermano aquí en la, la, en la casita. Él le recuerda mucho así de Catamayo. entonces Interesante. Ni un dólar, de un particular. Uh -huh. Y si digo un dólar es mucho. Imagínense que es un dólar. Bueno, pero en todo caso, a ustedes no les ha faltado esa buena voluntad, también ese apoyo. Todas estas cosas positivas, estas acciones buenas que el hombre hace, siempre son recompensadas, aunque uh, no quizá ahí en el momento, pero tiene su tiempo. Dios siempre se acuerda de aquel que da a veces sin esperar nada a cambio. Así que, a propósito de dar, ¿cuáles son el tipo de donaciones? ¿Qué es lo que han repartido, estos, sobre todo en estos tiempos de pandemia tan duros que ha atravesado Catamayo? ¿Qué es lo que eh, han hecho ustedes como fundación? Verá, como fundación recién estamos menos, menos de sí, menos de un mes que tenemos menos de tres semanas, por llevar a que estamos ya con los estatutos, estatutos jurídicos. Como yo les digo al equipo de nosotros, la gente pensará, porque es una fundación, nosotros ya tenemos ingresos de algunas personas, eh, institu institu instituciones, empresas privadas del gobierno. Por eso cuando yo salgo por ahí, en estudios que he estado yo mismo aquí, ayudando a, a hacer las entregas de kit de alimentos, yo a veces les pongo el conocimiento. Por el momento no tenemos ayuda de, de digamos, del, del ¿cómo se dice? El municipio, la alcaldía. No tenemos apoyos del gobierno. Uh -huh. eh, ¿Para qué? Para que no se equivoque. Sobre todo para que no se equivoque. Eh, uh -huh. Nosotros damos la, eh, estamos trabajando en este caso por el momento con entregas de aquí de alimentos. ¿Por qué? Porque realmente hay que reconocer que, que el, o sea, de hoy en día estamos con la pandemia donde que realmente casi no hay muchos no, no hay muchas fuentes de trabajo. Que realmente sí. gente no está trabajando. Entonces a veces un ejemplo digo, yo me decía, una azúquita que alguien te regale, ya ya tienes para tomarte una agüita con azúcar. Completamente, es una gran ayuda. Por, por ejemplo, en este caso platanitos. Estamos dando digamos 10 platanitos, no guineas, platanitos. Entonces, cuenta una yeah. persona, un platanito ya, ya ya come una persona, una persona. Yo creo que hasta medio platanito cuando o sea, <ríe> miren, sí, entonces, una, una librita de arveja, no teniendo plata, es comida. Claro, es verdad, teniendo plata, una, a lo mejor una, una librita de arveja no es nada, un plátano, teniendo plata. Sí, muchas veces no esa es esa desperdicia. Exactamente, se desperdicia, sí. Entonces el problema es, vamos al punto, al no tener platita. Ese es lo que el Bolívar tiene, esa sensación porque digamos, porque yo, porque yo descubro esa, esa parte muy pequeñita, porque yo, mi mamita también, cuando yo estuve pequeña hace unos 8 años, 9, 10 años, 12 años, me acuerdo que mi mamita nos daba guineitos. mi mamita traía cositas de, de guaquillas, un estofadito de caballita, miren, uh -huh. tres guineitos, un estofadito de, de caballita, era comida, y comida rica. <ríe> Entonces, eso me nace a mí ayudar el alimento. A las personas. Entonces, eso me sí. llena a mí como, como ser sabio. Natu, sabio natural. Porque nadie me está mirando ideas. Mí, es, no, porque vengo en Suiza. En Suiza yo no tengo ni un amigo ecuatoriano. Perdón. Catamayense, quise Catamarca. decir. Y luego mismo en Suiza, sí, la, la gente gana mucho dinero. Pero a veces la gente también, así como gana mucho dinero, también se malgasta la plata. Sí. O sea, ellos mejor se los adquieren mejor que les den antes uh -huh. que a lo mejor regalarles de ganarles 10 francos, por decirlo así, 10 dólares. Entonces, Pero, amigo... Oliver, ¿y estos días estos días eh, qué puertas, en qué sectores ha tocado, ha visitado y cómo lo ha recibido, cómo ha recibido a la fundación eh, estas familias, que son especialmente lo que usted dice, las más necesitadas, los más pobres son los que más agradecen y reciben con cariño lo que lo que sea, ¿no? Verá, señor periodista, los terrenos que por ahí hemos andado: San Antonio, Trapichillo, San José, la Nueva Esperanza, la Loma del Niño. O sea, hay muchos, sect les digo, hay muchos sectores que yo casi incluso ni conozco. Yo me, ayer tuvimos, por ejemplo, por, por el Tambo, por San Francisco. Yo, según yo, conocía al Tambo. Se ve que no he conocido. <risa> Porque, <risa> tiramos, tiramos con la camioneta, con la camioneta, y digo yo, de verdad yo no he conocido. O sea, pero entonces me siento contento, digamos yo. O sea, parece como que yo me estoy poniendo una medalla, así pero yo solito. O sea, como que me hago un pequeño sueño. Entonces, entonces me siento hasta más, como digo yo, me siento millonario de alegría. Me siento millonario de agradecimiento. Me siento millonario, millones de gracias que me llegan esa es mi felicidad a las personas que más lo necesitan son ellos los que te dicen muchas gracias te dicen muchas gracias de corazón que te palpean, que te abrazan te quieres sentir te sienten por aquí o sea qué bonito, qué hermoso, hasta yo también los abrazos, claro, lamentablemente estamos estamos con la pandemia y vez yo por eso muchas veces en entrevistas yo me saco la mascarilla porque en verdad sí yo siempre digo la pandemia no hay que tenerle miedo es un respeto que hay que tener y el es. respeto es el que manda Uh -huh. Es en como todo, yo o sea. me acuerdo cuando estamos en España, perdón, cuando en España trabajando, había las máquinas de utilizarla. Me decían los españoles, no, no, boludo, no le tengan miedo. Hay que respetarlas. Es una máquina que hay que respetarla, es un respeto. Si tú respetas, tú cortas, no pasa nada. Así es un es. respeto. Entonces no hay que tenerle miedo. Entonces yo me llevo eso con la pandemia, gracias a Dios. Así es, la parte de la integridad de una persona. Eh, Leonardo, tienes algo, a lo mejor la gente sigue también atenta, escribiéndonos, eh, un saludo cordial para ellos quizá, ya sí, estamos casi en la parte final. Sí, Ramiro, eh, Bolívar, gracias por eh, esas enseñanzas de vida que nos está enseñando, vale la redundancia en esta noche especial. Por acá nos están escribiendo también eh, quienes conforman la fundación, entre ellos está eh, Edwin Rojas, dice felicidades a nuestro amigo Bolívar Fierro, y a la Fundación Bolívar Fierro de Catamayo por la ayuda que está eh, brindando a todas las personas que más lo necesitan de nuestro cantón Doña Gladys eh, Lalangui, también felicidades dice eh, para nuestro líder, eh, Bolívar Fierro por acá también está, a ver, se me, a ver, se me fue por acá ahí, ahí estamos ya, para Doña Gloria Swing eh, muchos aplausos, eh, gracias a la gente que está eh, siguiendo la transmisión, también Alexandra mmm, de, a ver, del Rocío Salazar. Somos Fundación Bolívar Fierro. Felicitaciones. Y bueno, la gente que nos está escribiendo, gracias a Gladys también, que por acá nos sigue escribiendo. Bueno, y yo estaba muy atento a, a la, el diálogo que, que llevaba con Ramiro, mi estimado Bolívar. Ya estamos eh, sobre el tiempo también y hemos conversado, hemos conocido algunas cositas que desconocíamos y que... La mayoría de gente que está viendo la, la entrevista también está eh, aprendiendo de un ser humano que está entregando parte de su trabajo, parte de su sacrificio, no solo de usted, sino de toda su familia para ayudar a otras familias. Eso es eh, muy motivador para un ser humano. Yo creo que para todos deberíamos eh, aplicar por lo menos no el 100%, pero algo de ello, pero lamentablemente a veces solo estamos en mira de cuánto nos ingresa y no cuánto podemos dar a los demás. Mi estimado Bolívar, ya en la recta final, permítame agradecerle por prestarnos su tiempo. Sé que está eh, bastante ocupado con esto de eh, la legalización de la fundación y decirle todo a Clase de Éxitos y que siga trabajando por el bienestar de nuestra ciudadanía catamayense, y Dios quiera que todos sus proyectos se hagan realidad, y no solo la gente de Catamayo, sino que sea ojalá toda la provincia de Loja que pueda, luego de mucho tiempo, por supuesto, que hay que esperar con tranquilidad, poder recibir también el apoyo a través de la fundación suya. Mi estimado Ramiro, en su parte final. Eh, sí, efectivamente, eh, Leonardo y Bolívar, una, una historia muy importante que nos narra eh, producto de un momento difícil, de un momento de, de tristeza. Muchos se quiebran, muchos terminan, qué sé yo, en, en, en la perdición por, eh, por alguna situación que pase en la vida. Pero acá Bolívar tomó ese momento difícil, nos referimos a la pérdida de su madre, como un, eh, como un apoyo para lo que él está haciendo, no solo por él, sino por la comunidad. Y a pesar de que se fue a otros países y a lo mejor... Sus ingresos son mayores que los que podamos conseguir acá nosotros. Eso no permitió que él eh, eh, opaque ese sentimiento de solidaridad. Como bien lo señalan acá, eh, la fundación es una fundación eh, de solidaridad y amor al prójimo, nos escribe Alexita de Rocío Salazar. Bueno, realmente queremos agradecerle a usted por habernos eh, acompañado y posiblemente hay proyectos eh, futuros acá en la fundación, quizá van a implementar eh, talleres, bueno, tantos sueños que deben estar pasando por usted, por su esposa, por su hijo, que son prácticamente la piedra angular de este, de este proyecto. Les felicitamos y quizá algún mensaje que quiera dejarnos, algún pedido final a la comunidad. Sí, sí quiero dejar un mensaje. Muchas gracias, señores periodistas. El mensaje lo que yo puedo decir es, para todo, para todo el ecuatoriano, sobre todo el ecuatoriano, hay muchas personas que hemos salido a emigrar y ellos en cualquier país, en cualquier país que esté europeo o territorio americano. Si en un país europeo está las crisis de la pandemia, mismo como Estados Unidos, tienen que recordar que los países desarrollados la están pasando mal económicamente por los trabajos, sobre todo. Si hay trabajo, hay, hay dinero. Si hay dinero, hay trabajo. Imagínense cómo estaría pasando Ecuador. De lo cual que hay mucha gente, mucha gente eh, emigrante, o sea, que se, bueno, sobre todo yo también en Suiza, que lo escuchen porque hay muchos paisanos, vamos a decir. En lugar de hablar palabras bonitas del ecuatoriano, de Ecuador, se burla. Que no, es que el ecuatoriano, es que no tienen otras costumbres, ni siquiera no se cuidan, son borrachos. Yo soy un, una persona que yo siempre digo, no hay que decir esas palabras. Yo me niego la cabeza. Yo el mensaje que les dejo es que no hay que discriminar al ecuatoriano de donde uno viene, al contrario, mejor ayudemos, manifestémonos con algo. Hay personas que están en el exterior 20 años, a lo mejor mucho más tiempo que yo. Está bien, pero por lo menos en mi caso yo siempre digo hay que, alguien deja, da el primer paso y ese primer paso lo he dado yo, dando gracias a Dios. Y espero y el mensaje es para que muchas personas puedan hacer lo mismo. No, que sea de pronto, incluso todavía pueden ayudar a la fundación, Bolear Fierro, para nosotros poder colaborar más. Que sería un sueño, un éxito, ser ayudado a tener la fundación Bolear Fierro. No es admirarse, al contrario, es de apoyar. Porque mucha gente dirá algo de Bolear Fierro, pero no es decir algo, es mejor de apoyar. Mira, el señor está ayudando de su bolsillo, donémosle con un saco de arroz, donémosle con un azúcar de. de, de de perdón, una arroba de azúcar, ponémosle una arroba de arveja, para que los señores puedan seguir ayudando uh -huh. y uno va a hacer para mí un quintal de arroz para comérmelo yo solito no oh, voy a meter yo un quintal de arroz <ríe> me voy a poner gordísimo no es para comerme uh -huh. yo, es para ayudar a los mismos catamayenses ese es el uh -huh. mensaje que dejo para la gente ecuatoriana, porque en realidad somos ecuatorianos los que yo me siento muy contento Señores periodistas, por haberme tomado en cuenta, sí es verdad que he estado muy ocupado. Hay mucha gente que ha querido reunirse conmigo, conocerme. No he dado abasto, no he podido, lamentablemente. Les pido disculpas a mucha gente, ante el público les pido disculpas, porque hay muchos mensajes del messenger que no he podido contestar. Porque a veces para contestar un mensaje de agradecimiento no se contesta a veces con dos palabras. Con dos. Se contesta bonito, con cabeza fría. No he podido, la verdad que yo les digo a, a mucha gente que, que me disculpen, pero sí va a haber un momento que les pueda contestar. Si sí, hay mucha gente que también me han dejado el número de teléfono, sí, yo también les llamaré al correto por saludarlo, hacerme presente. Uh -huh. Disculparán a toda la gente profesional, porque hay mucha gente profe profesional que me han saludado, me han, me, han, me han felicitado y yo les pido disculpas. Eso es, correcto señores periodistas. Muchísimas gracias una vez más por ese tiempo que ha dedicado para contarle a Catamayo y al mundo el accionar de Bolívar Fierro como organización de solidaria acá en Catamayo. Gracias una vez más y pues eh, Dios quiera que esto siga adelante, hay que seguir apoyando y cualquier donación siempre pues a ponerse en contacto con nuestros amigos con Bolívar Fierro directamente para poder aportar y apoyar al crecimiento, a dar mejor días para la sociedad, especialmente de Catamayo. Leonardo, terminamos. Muchas gracias a nuestros amigos videntes que nos acompañan noche a noche.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 Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamón Amor, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia